Buenas tardes amigos de PRIXLINE, soy Jacqueline Automuro, ya me conocen de videos anteriores Hoy no vino Luis, hoy yo voy a ser la entrevistadora y voy a entrevistar a mi amiga Adriana, que también es venezolana, igual que yo, ya me conocen y pues bueno, nos va a contar un poquito su historia, ¿verdad?, eh, vamos a hacerle algunas preguntas que eh, le interesa a todo nuestro público. Les recordamos, eh, amigos de PRIXLINE, que si quieren hacer alguna pregunta, Adriana está disponible, ¿verdad?, eh, le va a contestar con mucho gusto todas sus dudas que tenga. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a hablar temas interesantes de por qué se ha venido de Venezuela, ¿verdad? Eh, Cuando llegó a España, cómo ha hecho con los documentos aquí en, aquí en España, este, cuáles fueron los motivos que le impulsaron a venirse, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo, cómo llegó ahora aquí a Madrid, porque primero no estaba en Madrid. Nos va a contar también cómo llegó aquí a Madrid, por qué, cuáles fueron los motivos. Y bueno, cómo ha conseguido trabajar aquí en Madrid. Y también nos va a comentar un tema bastante interesante, ¿verdad? Que ella está casada con un español, por si no lo sabía Entonces nos va a, nos va a contar un poco cómo ha sido el proceso casado con un español. vale Entonces, bueno, vamos a dejar a Adriana. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Muy bien, gracias. Eh, bueno, Adriana, ¿por qué te viniste de Venezuela? Bueno, eh, creo que los motivos, es un poco los motivos de todos los venezolanos que estamos emigrando, la situación es muy difícil allá. El tema de pues de los alimentos y medicina es muy complicado sí. y yo creo que el motivo principal entre mi esposo y yo de haber venido a, acá a España es el tema de la inseguridad. La inseguridad, pues sí. ¿Y cuándo llegaste a España, Adriana? Llegué hace 10 meses más o menos, llegué en el mes de mayo y pues llegamos directo a tener Vale. Como les comentaba, ya no, no estaba aquí en Madrid, llegó primero a Tenerife por asuntos de tu esposo, ¿verdad? Sí, mi esposo pues él tiene casa en Tenerife, uh -huh. en la casa de sus abuelos, bueno, como todos les tocó emigrar en el momento de la guerra a Venezuela y ahora nosotros pues estamos eh, regresando acá. Exactamente, muy bien Bueno Adriana, ahora coméntanos cómo has hecho con los papeles Con los documentos, porque ese es el tema más importante aquí Porque claro, todas las personas venezolanas que vienen de allá No saben cómo hacer los papeleos No saben por dónde empezar Entonces bueno, tú que vienes casada de Venezuela Entiendo, ¿verdad? Tuviste que hacer una serie de requisitos primero en Venezuela Para poder traer tu documentación aquí a España ¿Verdad? Y luego aquí tienes que, tuviste que hacer otro proceso ¿Verdad? Y pues coméntanos cómo ha sido cómo ha sido todo ese proceso desde Venezuela vale nosotros eh, nos casamos en Venezuela eh, directamente no a ver específicamente nos casamos hace seis años eh, bueno lo que hicimos fue inscribir el acta de matrimonio en el consulado español eh, pues ahí se expedió el libro de familia ese trámite tarda entre ocho meses a, a un año. Muy, Muy bien amigos, entonces combinado. tengan en cuenta que es bastante importante que si tienen planeado viajar, venir a España, a residir aquí. Pues que tienen que empezar con mucha anterioridad desde Venezuela, porque hacen el proceso mucho más fácil aquí en España. Si ya tienen el libro de familia, tienen su acta de nacimiento registrada, eh, te pidieron legalizarla y apostillarla sí, también. En hay consultado. que, uh -huh. exactamente, hay que hacer todo ese papeleo para que sea mucho más fácil sí. tu estadía aquí en España. Y luego qué hicieron Adriana? Bueno, ya cuando llegamos a, a acá, España, mi esposo sacó su DNI. Él solamente tenía el pasaporte, todavía no había tramitado su DNI, pues hizo todo su. Claro caminos regulares, nosotros solicitamos la cita en extranjería mm -hmm. en Tenerife, mandas un correo electrónico y ahí te responden cuando tienes la cita asignada. Acá en Madrid es diferente te lo que en la página web y ahí bajas directamente las fechas de disponibilidades. Es importante saber eso porque claro, en cada provincia, por, por lo que veo, se maneja de manera diferente. En Tenerife es de una manera ¿verdad? de una forma, entonces hay que investigarlo y aquí en Madrid es de otra. Entonces dependiendo de dónde vayas a venir o sea, vienes de Venezuela, a dónde vayas a venir pues ya tienes una guía de cómo vas a hacer todo el papel. Y lo más importante, ¿verdad? Eh, mencionó Adriana, pues los que vienen ya con nacionalidad española desde Venezuela, que yo también lo he hecho así, ¿verdad? El proceso es muchísimo más fácil porque nada más necesitas tu acta de nacimiento para DNI, eh, porque la solicitas en la Embajada de Venezuela, en el consulado, y pues eh, tu bajada consular, ¿no? De allá de, de Venezuela. Y ya llegas aquí en semana, semana y media, ya tienes tu DNI facilito. Ya puedes comenzar a trabajar, puedes inscribirte a la Seguridad Social. Todo listo, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntanos más sobre tu proceso como tal, como vale. esposa de español. Bueno, solicite la cita en la página web. Eh, Las citas tardan en entre dos a tres meses en Tenerife, ¿okay? eh, Creo que acá es un poco, creo que es más rápido, tendría que averiguar ese tema. Eh, me pidieron una serie de requisitos eh, que ya los tienes que tener listos en la misma página web te sale cuáles son ellos te responden con una planilla hay que diligenciar una planilla eh, hay que presentar copia del pasaporte una fotografía eh, la póliza de seguro, hay que tener una mm. póliza de seguro sin pagos sí. y sin cobertura, sin límite en la cobertura Eso, eso es muy importante, importante <risa> <risa> Eso es muy importante, amigos, porque claro, mm -hmm. eh, hay que cumplir una serie de requisitos que son eh, muy exigentes, ¿verdad? y que si no se cumple, pues te lo deniegan, mm -hmm. ¿no? Es así, es así, es mejor prevenir antes de claro. una negativa mm -hmm. eh, Otra de las cosas que es importante, eh, hay que presentar los estados de cuenta mm -hmm. O sea, a ver, con cuánto tú, de respaldo. Porque... Que tiene que demostrar que te puede sí, mantener, ¿no? Es que así. no vas a hacer una carga para el Estado, es así. Para, para España, ¿no? Es así. En el caso de pues el cónyuge si sí está trabajando, hay que consignar el, el contrato de trabajo. Mm -hmm. Para mí es crucial, es sí, importante hacerlo y un contrato de trabajo se recomienda que sean más de o sea, las 40 horas. Mm -hmm. ¿Okay? Exactamente. Eh, pues el certificado de, de matrimonio presentado ya previamente en el consulado. Mm -hmm. Y pues eh, por lo menos el padrón, sí, tiene que estar empadronado aquí, exacto, ¿no? claro. y en nuestro caso como la propiedad era de mi esposo, consignamos el documento de propiedad de la casa claro. y de para el padrón, ¿no? porque para el padrón y para extranjería Ajá, también como extranjería, para claro. demostrar que, que digamos tienen, que tienes una, un una cierto vivienda, poder adquisitivo claro. y pues que te puedes mantener eh, claro claro en y caries. que aparte tienes vivienda o sea que no vas sí. a hacer una carga para para, o sea, para un alquiler o para eh, exacto en nuestro caso era mucho más fácil mm, por claro eso. claro y muy importante amigos eh, que quería recordar un poco el tema verdad el padrón tú lo que, necesitas, lo que necesitas es tu pasaporte, sea venezolano sea español, cualquier pasaporte es válido, ¿verdad? Y bueno, también piden otra serie de requisitos porque puedes ir con la persona que está arrendando el, el piso donde vives, ¿verdad? Contigo, puede ir contigo y empadronarte o puedes ir tú solo con una copia de su NIE o DNI ¿verdad? Del, de la persona que está en el documento de arrendamiento y el documento de alquiler o cualquier factura que llegue a tu nombre, ¿verdad? Sobre el recibo de luz, el recibo de agua, son tres requisitos fundamentales para empadronarte ¿vale? y eso es algo muy importante he escuchado yo, que apenas tú te bajas del avión y lo primero que tienes que hacer es empadronarte porque es lo que te van a tomar en cuenta aquí en España de cuánto tiempo tienes aquí entonces desde desde el tiempo que tú estés empadronado es que te van a tomar en cuenta para todos los papeleos que, que tengas que hacer acá en España eh, muy bien Adriana, síguenos contando entonces ¿sí? bueno, eh, llegué directamente entonces a Tenerife y pues el trámite de residencia, el, el estado tiene tres meses para pronunciarse en mi caso fue dos meses y medio y sale resuelto favorable que te otorgan la residencia por cinco años en el país eh, una vez que ya tienes la residencia pues procedes a lo que es la toma de huellas en eh, la policía y ya de ahí te despiden el NIE con este NIE ya puedes ir al seguro social y trabajar eso es como a grandes rasgos todo el procedimiento. Bueno Miguel, eh, veo que has puesto una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo emigrar eh, desde México? ¿Cómo emigrar de México a España? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Pues desde México, pues yo no sabría exactamente qué procesos hay que seguir, ¿verdad? Tendrías que... Eh, acudir al consulado español en México si en tal caso tienes algún familiar que sea español o sea descendiente de español y pues eh, preguntar, ¿verdad? toda la serie de requisitos imagino yo que por ser un consulado ¿verdad? pueden ser requisitos muy similares a los que piden en el consulado eh, español en Venezuela, ¿no? Sí, usualmente mm. eh, pues, Son... la legislación debe ser muy similar mm. muy, es la misma, claro. a ver, ¿no? La aplicación es la misma mm. eh, Si es importante que veas en, bajo qué condición quieres emigrar por ejemplo, si vas a, a solicitar una visa de estudiante, si vas a, o quieres venirte porque tu esposa es española, mm. eh, dependiendo de exactamente mm. de claro, cambia claro. los requisitos Sí, entonces claro, en el consulado puedes averiguar sí. Eh, toda la información correcta porque claro nosotros venimos de Venezuela es un sistema quizá un poco diferente o a lo mejor es muy similar no lo sabemos pero puedes eh, acudir al consulado vale muy bien Adriana por qué te viniste a Madrid de Tenerife porque estabas en Tenerife primero no sí. Eh, bueno, no, eh, salió, me, me salió resuelto favorable, tengo pues la residencia por cinco años y justamente eh, me inscribo en el seguro social y mi esposo, eh, pues converso con mi esposo, ya ha pasado todo este, este trámite y pues yo quería seguir trabajando en algo muy similar a mi profesión y pues me salió un trabajo acá en Madrid y me vine sin pensar ¿no? ¿Qué profesión tienes Adriana? Cuéntame eh, Yo soy abogado. soy abogada, bueno... Soy abogado en Venezuela. Acá metí mi homologación, tanto en bachiller. Claro. En mi caso, yo me traje el bachiller apostillado y mi título universitario apostillado. Sí. Para mí será fundamental seguir sí. estudiando. Y si es importante, recomiendo que el de bachiller. Sí, claro. eh, porque decía en algún momento quieres hacer un curso o algo, te piden el de bachiller. Eso sí es una recomendación claro. aparte. Claro. Eh, bueno, yo metí mi homologación, sí. mi convalidación en la universidad acá sí. y estoy estudiando. Las materias que, que me claro, faltan. Y el proceso ha sido muy difícil, ese de homologar, porque claro, yo por ejemplo quiero hacerlo, pero uh, tengo que primero apostillar en Venezuela, que también, como les decía, antes de emigrar, eh, ponerse en contacto, o sea, saber cuáles son los requisitos exactamente. Uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, eh, el proceso ha sido muy difícil, eso de lo... No, tarda tarda sus meses, sí. okay Sí, tarda. Para que te lo aprendas. Pero a ver, eh, yo empecé a estudiar ya derecho en el mes de octubre, empecé universidad y bueno la verdad no ha sido tan traumático, claro, yo quería estudiar y pues lo que, lo que tienes que hacer es como eh, poco a poco ver qué requisitos te necesitas, claro. eh, confinar tu pensum, el pensum es sumamente importante que se lo traigan apostillado, a veces traemos el título pero no el pensum, sí, claro. esas cosas y te lo piden. ¿Y en qué estás trabajando ahora Adriana? ¿Qué eh... conseguiste aquí? ¿Cómo conseguiste todo y en qué estás trabajando? Vale, bueno lo conseguí en InfoJobs, la verdad esa página web, bueno a mí me da el resultado sí, y a muchas personas eh, que conozco pues la no. ha sido genial mm. eh, y bueno, nada, estoy en todo lo que es de compras y contratos mm. tengo una aerolínea muy bien, perfecto y bueno, ¿cómo te va aquí en Madrid Adriana? ¿cómo te has sentido desde que llegaste de Venezuela? Bueno, en Tenerife, ya sabemos los motivos por los que te has venido. Eh, ¿Cómo te has sentido aquí en Madrid en este poco tiempo que llevas aquí? Porque creo que estás aquí desde enero, ¿no? Sí. ¿Cómo que, te has sentido? Eh, bueno, ya yo conocí a Madrid, yo lo amo. <risa> me gusta, me siento muy cómoda, la verdad es que me siento muy cómoda en Madrid. Eh, pues los españoles nos han acogido muy bien. Muy bien. Han sido sí. todo, todas las personas con quienes nos hemos eh, coincidido, Mi esposo y yo han sido bien maravilloso. la verdad, hemos corrido con suerte. Sí, igual que yo, yo también. Y bueno, Adriana, cuéntanos un poquito porque, claro, nuestra... Nuestra audiencia está muy pendiente, verdad, está muy atenta en cómo, ahora que, cuál es el proceso que viene después de que tú tienes la, la tarjeta roja, ¿no? La, es decir, la, para poder trabajar, ¿verdad? ¿Qué proceso viene ahora para sacar la nacionalidad tú como española, o sea, siendo esposa de español? A ver, Explícale un poco. ahorita pues, eh, te sale un resuelto favorable de cinco años. El próximo paso, eh, que pues, ya, ya está listo, que es la toma de huellas, uh -huh. ¿ok? Te pides una cita en la policía, llevas tu resuelto favorable, vuelves a consignar una, la planilla que, que te piden en la página web, eh, fotocopia del pasaporte, tienes que llevar fotografía eh, y consignar, te toman las huellas y sacan tu NIE, que es el NIE definitivo, uh -huh. okay, Ya con eso es lo que tú, tú lo escribes en el seguro social y ya puedes trabajar. Claro. Legalmente claro. Y posteriormente viene lo que es la nacionalidad ¿Cómo, Ellos, ¿Cómo se hace en ese proceso? Pues en la nacionalidad llevas otra vez prácticamente los mismos recaudos. Tienes que presentar el examen de Cervantes. Uh -huh. Hay una variante que pues eh, tú tienes que demostrar que tú ya te has acoplado uh -huh. a la cultura española. Claro. Es muy importante. Hay muchas aplicaciones en web uh -huh. que te dan pistas de cómo es el examen de Cervantes y de verdad que qué preguntas hacen, qué preguntas hacen, cómo es. Siempre las cambian, pero es importante claro. porque en esas preguntas uh -huh. eh, no solo es de cultura, de cómo eh, funciona el sistema legislativo en, en España, sino es eh, quién es la cantante más famosa, eh, muchas preguntas para ver tu arraigo en el país. Claro, eh. claro. Eso todavía no lo he hecho, lo quiero. Ya en... Claro, claro. En es el proceso a de... seguir. Es el ¿no? proceso que... a seguir. Y ya después de ahí, claro. pues ya eres nacional, ya la nacionalidad. Qué bueno, qué bien. Y eso tardará como cuánto tiempo? No sabe. Eh, pues la nacionalidad sé que la está tardando un poco. Creo que la sí. están. Mm. He escuchado que dos años. Dos años más menos. Que dos años se puede sí. tardar la de nacionalidad. Dos a tres años me han dicho. Mm. Pero bueno, bien. claro. Bueno amigos de PRIXLINE, espero que pues el día de hoy les haya servido, les haya eh, funcionado, verdad, eh, todos nuestros nuestros consejos que siempre y cuando nosotros son experiencias personales, ¿verdad? No tenemos, eh, es decir, el 100% de, de, todas las, de todas las dudas que ustedes puedan tener, pero pues espero que esto les haya dudado, porque si deciden emigrar de Venezuela, que eh, no es una decisión fácil, lo puede decir Adriana, lo puedo decir yo, no ha sido una decisión fácil, pero sí podemos decir que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Porque, eh, incluso para ayudar a nuestra familia, ¿Tres como consejos yo cada una, que vaya bien, Tres consejos, sí. Y bueno, ahora eh, les vamos a dar tres consejos, ¿verdad? Cada una, cada una de, bueno, qué tienen que hacer para, para emigrar, ¿no? Yo, principalmente, bueno, como mencionamos anteriormente, preparar todos los papeles desde Venezuela. Preparar todos los papeles, porque claro, eso te facilita muchísimo el proceso aquí en España para poder sacar tus, eh, tus papeles, tu nacionalidad, lo que sea, ¿sí? Entonces, apostillan todo lo que tengan que apostillar, si es posible hasta, hasta el recibo del condominio <ríe> lo apostilla, porque te piden eh, todo apostillado y todo eh, internacional, ¿sí? Segundo, pues yo pienso que esto no damos para emigrar, para todo. Tener la mejor actitud, es decir, una actitud positiva ante todo, ante todos los problemas que se vengan, ante las inseguridades. Siempre eh, nosotros tratar de dar lo mejor, ¿sí? Porque, bueno, nosotros los venezolanos aquí en España eh, hemos quedado muy bien porque hemos, somos personas que venimos a trabajar, vinimos eh, a echar para adelante en este país y a regalar lo mejor nuestro, lo que hemos traído de Venezuela para todos los españoles. Entonces, venir siempre con la mejor actitud, mi gente, porque es lo más importante, es lo que te va a ti abrir las puertas ¿verdad? de las familias eh, españolas que nos han recibido, como dijo Adriana hace su momento. Nosotros hemos tenido experiencias muy, muy bonitas y, y ha sido por eso, porque nosotros hemos venido con la mejor disposición y la mejor actitud a querer trabajar. Y bueno, tercero, pues yo pienso personalmente, pues Tener la disposición de trabajar, de venir a trabajar, de querer hacer las cosas bien Como ya lo dije anteriormente, pues que las personas te reconozcan por, por lo que eres por, Porque has venido de un país donde somos solidarios, donde somos humanos Donde lo que queremos es mejorar, no queremos venir a quitarle el trabajo a nadie ¿vale? Porque hay muchas personas que dicen que los venezolanos vinimos a quitarle el trabajo a las demás personas no, nosotros vinimos con la mejor disposición y a dar lo mejor de nosotros para las personas que están aquí, para que nosotros aprender de ustedes y para que ustedes también puedan llevarse una huella de nosotros. Y bueno, ahora les dejo con Adriana para que también les dé... Quiero darles consejo. tres consejos que para mí también han sido importantes. Primero, pues el ahorro, a pesar de que pues, cuando nosotros emigramos, eh, digamos, eh, vivimos con cierta cantidad de dinero, hemos sido muy prudentes en el gasto de ese dinero. Okay. Acá de repente llegas, te das cuenta que puedes adquirir ciertas cosas, no volverse loco, pero eso es fundamental. Eh, ser muy comedido con los gastos y ese es mi, mi, mi principal sí. consejo. Eh, el, el segundo es averiguar bien a dónde vas, qué vas a hacer, qué requisitos, o sea, eh, cuánto se paga en bus, cuánto se paga en agua, cómo son los servicios, cómo es el tema si tienen niños, cómo es el tema del colegio. O sea, hay que averiguar muy, muy bien a cualquier sitio que decían emigrar cuál es el contexto ¿okay? para no llegar con ese desconocimiento y el tercer consejo que para mí es fundamental es la paciencia acá hay que tener paciencia los trámites no necesariamente salen en el tiempo que uno quiere o en la medida que uno quiere yo quería trabajar mucho antes de que llegué llegue tuve que esperar los lapsos legales y correspondientes porque no, no es recomendable y pues eso lo apliqué y paciencia en todo, paciencia y tener sobre todo paciencia contigo mismo porque estás aprendiendo una cultura nueva, eh, diferente, te estás relacionando con, con, con otro entorno, otro contexto, el trabajo, todo es diferente hay que tener mucha paciencia. Esos tres consejos para mí han sido fundamentales. Bueno, amigos de Prince line les damos las gracias por haber asistido el día de hoy a nuestra entrevista y bueno, les mandamos muchos saludos. Esperemos que les haya gustado nuestra entrevista del día de hoy con las dos venezolanas. <risa>